hola os voy a mostrar cómo poder cambiar de potencia desde el área de cliente de gana energía para ello iremos a la página de cambios en el menú superior desde aquí lo que haremos es seleccionar el botón de cambio de potencia alojado en el centro hacemos clic y esta es la apariencia de la página de cambios del área de cliente desde el ordenador es decir si entráis desde el móvil tendrá otra apariencia que mostraremos posteriormente lo que tenemos aquí arriba para empezar es nuestra potencia, la que tenemos contratada, aquí nos aparece que es monofásica y que además tenemos la potencia máxima que podemos contratar es, según nuestro boletín, de 5 kilovatios. Con esto ya tenemos un margen donde nos podemos mover dentro del slider inferior. Digamos que podemos movernos hacia izquierda o derecha, podemos elegir la potencia que queramos contratar y siempre que nos vamos dentro del rango que marca nuestro boletín no tendremos que incluir ningún archivo en la web. En caso de querer contratar una potencia mayor a la disponible en tu boletín, necesitaremos un nuevo certificado, que cualquier electricista nos puede hacer. Cuando lo tengas, lo puedes subir haciendo clic en el botón de seleccionar archivo. Deberá ser de alguno de los formatos que aparecen en pantalla, jpeg, png o pdf. Le daremos clic a seleccionar archivo, como hemos dicho, y seleccionaremos el archivo dentro de nuestro ordenador. Lo buscaremos y le daremos clic. Una vez hecho, le damos a abrir y ya con esto teníamos listo. Podríamos darle a enviar y se enviaría este cambio de potencia. Vamos a ver un ejemplo dentro del margen de nuestro boletín. Seleccionamos una potencia dentro de este margen, damos clic en enviar y nos aparecerá este aviso. Este aviso es totalmente personalizado en función a la potencia que tengáis contratada y a la que vayáis a contratar. Variará un poco el coste que tengáis en pantalla en función de estos valores. Le damos clic en aceptar. Con esto nos saltaría un segundo aviso donde nos pone que el cambio de potencia se ha enviado correctamente, que tendremos que esperar a que nos informen desde Gana Energía. Daríamos clic en OK y nos mandaría a la página de cambios nuevamente donde veremos que hay un cambio de potencia en curso, por lo tanto el cambio ya se habría realizado correctamente. Ahora vamos a ver cómo sería este cambio de potencia desde nuestro teléfono móvil. Desde el área de cliente de gana energía en nuestro teléfono móvil y en la página de cambios, lo que haremos será ir a cambio de potencia. Una vez aquí, vemos que nos aparece el slider, pero sí podemos borrar los números que nos aparecen en este cuadro de texto e introducir nuevos, siempre y cuando estemos dentro de nuestro rango del boletín, como os he dicho anteriormente, no pasará nada, no tenemos que incluir nada. En el caso que nos pasemos de la potencia contratada, nos aparecerá que necesitamos un nuevo boletín y nuevamente tendremos que seleccionar archivo y buscar un archivo formato JPEG, PNG o PDF. Una vez seleccionado el archivo, o si queremos hacer el cambio de potencia dentro de nuestro rango, daremos clic en enviar igual que en PC y estaría listo el cambio de potencia.